Hoy en día buscar la mejor versión de nosotros mismos, no solo en salud mental, sino solo por supuesto también en salud física, es muy importante y también han surgido una tendencia de procedimientos no quirúrgicos, no invasivos, que se han puesto muy de moda. La aparatología es pues ahora sí que una área estética muy importante y sin embargo surge el escepticismo y surge el miedo, porque también surge con ello en muchas ocasiones la charlatanería Hoy nos encontramos con Marely Body Perfect and Beauty, nuestra amiga Marisa Elizabeth. ¿Cómo estás Marisa? Bienvenida a Radio Switch. Gracias Eli, bienvenidos ustedes aquí a su casa. Bueno, les voy a contar rápidamente mi versión personal. Marely nos abordó en una reunión de mujeres empresarias. Yo, honestamente, pues siempre he sido, he sido muy escéptica, había sido muy escéptica de todo este tipo de procedimientos, pues porque nos da miedo. Hemos visto artistas, tantos casos que de repente dices, bueno, ¿y será cierto? ¿Y si será alguien preparado? Y me da muchísimo gusto, la verdad, poderles recomendar a alguien que es una profesional. Ella es una cosmeata preparada, que ha estado en cada procedimiento. Hoy tuvimos una sesión junto con nuestro staff de Radio Switch, en donde hemos tenido la oportunidad de conocer los diferentes aparatos, y en mi caso particular, pues, les puedo decir que ya llevamos cinco sesiones de hora y media cada una. Eso es bien importante mencionarlos, porque para quienes no sabemos, existen en la competencia, pues, muchísimas eh, empresas o estéticas o, o gente que Nada más clínicas que porque tienen la posibilidad del equipo de invertir y les dan sesiones de 20 minutos y obvio pues no son este sesiones económicas y eso es bien importante de mencionarlo, ¿verdad, Marely? Sí, aquí con nosotros tenemos nuestras sesiones de una hora y media, una hora cuarenta y cinco minutos. Igual este, previo se hace una valoración para poderles dar el tratamiento personalizado. Así es, amigos. Y hay algo que también es muy importante que sepamos. Hoy en día, yo, bueno, quienes ustedes me conocen a través del desarrollo personal, pues estamos promoviendo haga ejercicio, cuide la alimentación. Hoy en día creo que se ha vuelto muy importante en nuestro país con alto índice de diabetes, de obesidad. Sin embargo, hay un punto bien interesante. Con Marely he venido a descubrir que a veces no basta el ejercicio y la dieta. A veces tenemos por la edad, por diferentes procedimientos. Usted ya fue mamá, que creo que la mayoría de las mujeres en ciertas edades ya lo fuimos. O si usted tuvo una cirugía o también... Si usted no tiene la posibilidad de hacer ejercicio porque no tiene tiempo, que también se vale, me encanta porque con la aparatología en verdad no ustedes pueden lograr un cambio de imagen. Platícanos, Marisa, amiguita, eh, ¿cuáles son los aparatos que tú tienes? ¿Cuáles son los servicios que tú estás brindando? Muy bien, trabajamos todo lo que es aparatología, desde gimnasia pasiva, radiofrecuencia, vacunterapia, este, también trabajamos la cavitación. Y eh, la, la mesoterapia y la maderoterapia, que la mayoría de las pacientes les encanta ese masajito de, de la maderoterapia para levantar el glúteo y pues para moldear el cuerpo. Además de que son procedimientos que no son a corto plazo el efecto eh, yo en lo personal les puedo compartir yo era una incrédula y era escéptica, aquí mi amiga me retó, me dijo, ¿cuánto que vamos a lograr ir moldeando esas áreas problemáticas de tu cuerpo? llevo apenas o escasas 3, 4 sesiones, enero, bueno en, en cerca de un mes completo no cuidé la dieta como debía y, y, pero si hacía ejercicio, no les voy a mentir, trató de cuidarme por lo menos con ejercicio pero le, le compartí a mi amiga Amiga y a, a mis amigos, eh, sí he vivido la experiencia de que, a pesar de que subí poquito de peso, esa área que se me abultaba en exceso no la tuve como en otras ocasiones. Entonces, me explica incluso el entrenador y me explica también eh, Marisa que efectivamente hay áreas de nuestro cuerpo en donde la grasa se rezaga, que se queda ahí por mucho tiempo y que a veces ni la dieta ni el ejercicio son suficientes y por eso es que estos procedimientos son muy buenos. Así es, ahí utilizamos lo que es la carboxiterapia, que es el desprendimiento de grasa vieja, grasa dura y con esa hacemos una liposucción <risa> sin bisturí a la larga, y también podemos usar la alternativa de la mesoterapia como complemento. Algo que también es súper importante que sepan, amigos, hoy en este segmento de salud y belleza, es que esto también es para hombres. Yo veo muchos chicos y muchos caballeros en el gimnasio matándose, haciendo ejercicio, y creo que todos tenemos áreas problemáticas, por más este, a lo mejor... Los demás no nos notan porque si llega a ver quién te hace, ay, cuál, pero si te ves súper bien y tú, no, cómo no, yo tengo la chaparrera, yo tengo la grasa acá, yo tengo la grasa acá y en el hombre pasa igual. Sí, de hecho los hombres su, su coco es un poquito los pectorales que luego no los pueden este marcar mucho y ellos vienen precisamente para trabajar esa área, lo que es el, lo que es el pectoral y lo que es este la espalda. Así que, bueno, amigos, aquí es un punto muy importante el recomendarles todo lo que es aparatología, pero es bien importante que vayan con alguien que sepa. Hoy nos platicabas de la cavitación, por ejemplo, que es peligrosa y que llevo mucha publicidad y que yo entendería si alguien de nuestro auditorio de repente ignoramos, ¿verdad? ¿Cómo saber o identificar el bueno, el que sí sabe, el que sí está preparado? ¿Cómo podemos identificar? Pues es precisamente eso, Eli, acercarte a una cita de valoración para que el especialista o el terapeuta te pueda dar eh, la indicación adecuada o la recomendación personalizada para que puedas lograr un excelente resultado. Muy bien, bueno, pues a grandes rasgos amigos, este día en este segmento de salud, de belleza, a través de Radio Switch, les hemos querido compartir un poquito de la información de lo que es aparatología. Si por ahí me vieron que hablé más que mi amiga, es porque me dice tú explica con tu experiencia y creo que ahorita ya con el tiempo que he venido conociendo, tanto su trabajo como los aparatos, pues si sí tengo argumentos y si sí tengo conocimiento, criterio para poder compartir esta experiencia, yo soy muy cuidadosa de qué información y qué material transmitimos para poder recomendar con ustedes. Y, y lo que he estado viviendo aquí, además de que las sesiones duran más de hora y media, cerca de hora, 45 minutos, es un término, es un dato muy interesante, muy importante. Y bueno, Marelli Body Perfect Ambiuri se encuentra ubicado en Francia, 102, interior 9. Exactamente atrás del HCBC hay una plaza de varios locales. Está en la planta alta, en el número 9, en cuanto suben, hay una rejita blanca en la parte de abajo, en cuanto suben una puerta de madera de lado derecha y tocan y aquí se encuentra el lugar en donde ustedes en verdad van a poder sacar la mejor versión de ustedes mismos, reforzar, estilizar, o también tener un procedimiento en caso de que hayan tenido una cirugía, incluso si ya se hicieron liposucción, si se han hecho algún tratamiento también ahí, ¿verdad? Así es, Eli, también trabajamos los postquirúrgicos para ayudar a evitar una fibrosis y para ayudarles a, a que puedan lograr el objetivo que tenían desde un principio, moldearse y verse más bellas. Así es, amigos. Bueno, pues, la intención de, de esta transmisión es compartirles esta información de cómo pueden eh, sumarlo o adicionarlo a su estilo de vida independientemente de cuál sea. Y pues, ya nos vamos porque aquí mi amiga ya tiene por aquí una paciente que muy pacientemente nos ha estado esperando. Nos despedimos a través de Radio Switch. Oscar, en cámara el día de hoy, muchísimas gracias. Y gracias a usted por seguir eh, esta transmisión. Recomiende, de verdad, comparte este video video vale la pena que más gente se entere y se informe y con calma también vamos a explicar los procedimientos para que entendamos cómo funcionan y por qué es muy delicado el ir con alguien que realmente sepa. Marisa Elizabeth, muchísimas gracias. Un placer Eli, gracias. Desde Marely Body Perfect and Beauty, yo soy Elizabeth Isla, Switchense, a través de Radio Switch. Muchísimas gracias.